Saliste ganando, me dice Walter, te lo dejo así, va, porque no sabes lo que cuestan, dice, dos tomates. Qué el kilo, mil, mil y pico el kilo, no sé qué. Ah, le digo, te encontré, porque la guardia... Me había dicho no, Walter, hoy no viene a la mañana, viene a la tarde. Ah, oh, dije vine por él. Y la curiosidad del de argentino. Dije no, pero ella no sabe nada. No, digo los otros días compré, porque ellos se lo chimentan todo. Cuando, cuando vengo, digo, si sí, como me dicen que se va a las cuatro, sí, pero hoy no.